Tenemos excelentes noticias. Muchas personas sordas nos han preguntado sobre este tema. Como saben, pronto tendremos el octavo Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia. Y ya tenemos el programa para los tres días. ¡Mírenlo!